Muy buenas, en este pequeño vídeo voy a mostrar cómo poder ejecutar un juego, en este caso va a ser el SD Snatcher, aunque igual probamos alguno más, cómo poder ejecutarlo de tres formas diferentes en el MSX VR. Yo tengo aquí un directorio con unos cuantos juegos a probar, aunque me voy a centrar en el SD Snatcher, y vamos a probar primero cómo se ejecuta con el comando play desde vr2 pues escribimos play el nombre del fichero le doy al tabulador para que lo escriba solito y como sé que es un juego de msx2 le voy a poner como parámetro msx2 y vamos a comprobar una cosa que es un error por mi parte que es que no suena el audio por SFC, suena por PSG. Vamos a verlo. Ahí tenemos el juego. y justo después de esta pantalla de presentación empieza a sonar el psg escucháis que está mal Vamos a arreglar este desastre con un simple comando y es que como este juego necesita del chip scc se lo vamos a poner en el slot 2 con esta instrucción barra mapper 2 ami scc y vamos a ver la diferencia Vale, ya tenemos aquí la presentación de Konami y ahora la presentación del juego. Se nota, ¿no? Así es como que lo que funcionar el s Snatcher. Pues Ya sabemos cómo ejecutarlo desde el VR2. Otra forma de ejecutarlo, desde el player, que es una aplicación para lanzar juegos, o ROMs, DSKs, eh, cintas, lo que queramos. Entonces, vamos a elegir el sistema, bueno, yo ya lo tengo predeterminado, que es MSX, el modelo es un MSX2, y en cartuchos, vosotros seguramente lo tengáis así, en empty, vacío, pero lo que hay que hacer es seleccionar el SCC. Y se acabó, no hay que tocar nada más, no hay que tocar nada de esto. Simplemente. Ah, bueno, sí, perdonadme. Aquí en Drives, el DSK, claro. Yo lo tengo aquí en este directorio, que lo voy a seleccionar de nuevo para que veáis cómo es. Le doy al SELECT FILE. Y estoy en mi directorio C Games, selecciono el DSK y ya está, aparece el DSK. De modo que es, en Drives, elegir el DSK, porque Drives es las unidades de disco, o discos duros en este caso también, pero nuestro juego es eh, un floppy, así que un DSK. El cartucho en el slot 2, metemos el de de audio y qué tipo de máquina queremos ejecutar y ya está Vamos a comprobar que funcione el SCC Y ahí lo tenemos, nuestro chip SCC funcionando con el juego vale, pues Esa era la segunda forma de ejecutar un juego con chip SCC vamos a salir y vamos a ver una tercera forma tenemos una herramienta que se llama File Explorer el File Explorer también aparece como icono dentro del VR System eso qué es, a ver, por si acaso no sabemos o no nos suena como es desde el VR System, que hay mucha gente que usa el entorno gráfico, yo no Tenemos el File Explorer, que está aquí. Entonces, es exactamente lo mismo. Yo solamente ejecuto el File Explorer porque es la herramienta que necesito. Entonces, no, no necesito entrar en el v System para entrar aquí. Lo lanzo directamente desde fuera. File Explorer. Así aprendéis otra forma de... De manejar el File Explorer en el VR. Vale, quiero lanzar el SD-Snatcher, le doy el clic de la derecha y me dice configuración de máquina. Esto es como el player que hemos visto antes: máquina, o sea, tipo de sistema MSX, modelo MSX2. ¿Y dónde está lo del cartucho? Pues el cartucho hay que hacer esto: hay que ponerlo. En los parámetros, Konami SCC, porque este botón que os lo voy a enseñar es para configurar esa máquina MSX2. O sea, qué tipo de dispositivos tienen los mappers, los slots. Yo no me meto en estos fregados porque lo que hago entonces es que si modifico esta máquina eh, lo puedo romper y dejar de funcionar la máquina MSX2 que tengo, digamos como estándar, entonces como eso no me interesa la dejo como está, que funciona muy bien y lo único que necesito decirle, igual que hice en el VR2, es quiero un cartucho con AMI SCC en el slot 2 y run para ejecutar Venga, pues ya está arrancando. Vamos a comprobar que efectivamente funciona el SCC. oigo Me he colado en algo. A ver. Lo he escrito mal. como estoy mirando a dos pantallas ah, claro, esta barra no la necesitamos ay, madre es barra mapper espacio y el nombre de Konami's CC. fallo mío Si ¿Sí suena, pues claro que suena. Vale, pues ya tenemos tres formas de lanzar juegos. En este caso, da igual: si juegos, aplicaciones o lo que sea de ser que ¿vale? haga uso del, del chip de audio SCC. Eh, ¿Qué hacemos con los otros? Por ejemplo, un Nemesis 2. Bueno, pues exactamente lo mismo. Es un. Uy, no aparece parámetros. Curioso. Vamos a ver. Ah, porque es un punto zip. Vale, vale, vale. Vale, desde, el, desde aquí, lanzar los puntos zip no no es viable. Bueno, esto es un ROM normal, a ver. Eso es MX2. lo lanzo. Pues ya está. interesa jugar solo quiero mostrar las diferentes formas de lanzarlo vamos a salir del del file explorer vamos a lanzar por ejemplo el quimple es un juego de MS que funciona tanto para msx2 como msx2 plus Entonces, eh, vamos a ver qué pasa con msx2 y cómo suena y cómo se ve y luego lo vamos a lanzar con MSX2 Plus. A probar y lanzar la de MSX2 Plus, que no es así, ¿vale? Recordar: no existen caracteres especiales dentro de los parámetros del MSXVR, o sea, esto no existe ni, ni cosas de estas, nada de esto. La máquina de MSX2 Plus es MSX2P. Vamos a ver qué hace. ahí tenemos la pantalla de, del msx 2 Plus no sé si era screen 12 y la música es FM MSX Music ahí lo tenéis vale, ¿por qué no hemos tenido que poner eh, m el parámetro de usar MSX Music en, el, en este juego, en Wimple, porque la máquina que está definida para MSX 2 Plus ya lleva en un slot el, el MSX Music, entonces no hace falta que lo configuremos nosotros, ya venía configurado. Por último os voy a enseñar una cosa que antes se me ha pasado, que es, cada vez que lanzo un juego tengo que recordar el parámetro que le ponía y todo eso, pues no, no es necesario vamos volvemos al SDSnatcher ahí tenemos lo que le pusimos, el parámetro pero si en vez de ejecutarlo le doy simplemente al ok, ¿qué es lo que ha hecho? tenemos este fichero vamos a verlo desde aquí edit se genera un fichero .params que contiene el parámetro que pusimos dentro de la caja de diálogo del player, ¿no? El parámetro con el que queremos arrancar el juego. De modo que ahora, cada vez que lancemos ese juego, eh, él va a leer este fichero y va a decir, ah, oye, que este, este necesita el mapper, del, el mapper, es decir, el cartucho de sonido SCC. Vamos a probarlo yo lanzo ahora este con barra x2 y no le pongo el parámetro <coughs> perdonad no le pongo el parámetro del del scc pues como lee el fichero params lo va a hacer él solito vamos a probar que esto es verdad o me estoy confundiendo Pues parece que funciona, ¿no? Sí que funciona, ¿no? Pues estupendo. Pues ahí tenéis las diferentes formas de lanzar juegos en el MSX VR. Espero que os haya gustado y que le saquéis provecho a esto. Venga, hasta luego.